parte, ¿verdad?, de ese eh, conglomerado que, de medicina y salud pública. Eh, y en, esta, en el día de hoy vamos a estar haciendo quizás eh, todas las semanas un live para hablar de distintas cosas, así que los, los invitamos a que estén atentos a, a, a, a lo que estamos eh, poniendo en la página y que nos hagan llegar sus comentarios sobre, eh, y preguntas, especialmente sobre lo que les... Eh, gustaría conocer o sobre lo que quieren aprender un poquito más eh, no han estado comentando sobre ejercicios eh, y ejercicios ¿verdad? Lo, lo vamos a poner en contexto de ejercicios para artritis eh, por lo tanto cuando hablamos de ejercicios para artritis que es algo importantísimo, es algo que no debemos olvidar el, el, el que es muy beneficioso el, el ejercitarnos cuando tenemos artritis Y es a veces difícil eh, casar esos dos eh, conceptos porque por un lado tenemos eh, dolor en las articulaciones cuando las articulaciones están hinchadas eh, o, o, haya, o hay algún problema de movimiento eh, y eso eh, de forma in, eh, intuitiva casi nos, nos, nos, nos, nos dice a veces que no debemos ejercitarnos y hay algo que es cierto de eso o sea cuando una articulación está hinchada inflamada no debemos darle no debemos ponerle mucho peso no debemos forzarla eh, sí debemos tratar de moverla pero no forzarla eh, porque el, el no mover una articulación por mucho tiempo eh, a, hace que los tejidos eh, no funcionen de la forma adecuada y lleva a una posible anquilosis por lo tanto es importante el movimiento lo que es eh, importante entender es son el primero primero son dos conceptos básicos con una, una articulación que, que está hinchada activamente inflamada eh, debemos descansarla lo más posible y tratar de moverla un poco eh, lentamente hasta que logramos hasta que logremos eh, eh, primero tratarla es eh, lo que esté ocurriendo para que esa articulación eh, se desinflame y segundo eh, esperar para que entonces esa articulación esté menos inflamada y luego empezar con movimientos eh, sencillos, de rango de movimiento y luego ponerle un poco de impacto, bajo impacto. Por lo general, eh, personas con artritis, especialmente cuando tienen algo ya de daño eh, crónico o permanente en las articulaciones, tienen eh, les conviene mucho más, les va mucho mejor cuando hacen ejercicios de bajo impacto. Sin embargo, el ejercicio es importante porque si logramos eh, hacer ejercicio ...sin lastimar la articulación podemos fortalecer los músculos, tendones, ligamentos... ...todas las estructuras que que, que sostienen esa articulación... Eh, ...y hacen entonces que esa articulación pueda funcionar mejor, ¿verdad? Eh, mientras mayor eh, fuerza o, o en mejor condición están los músculos de esas articulas ...que rodean esa articulación, que, que aguantan esa articulación... Eh, menos dolor va a tener el paciente que tiene, que tiene artritis eh, y más eh, es, esfuerzo o ejercicio físico va a poder hacer. Por lo tanto, el ejercicio físico tiene que, que ser individualizado y tenemos que adaptarlos a nuestra condición física, a nuestra, a nuestra condición de artritis. Si el paciente tiene igual eh, algo de pérdida de movimiento, esa articulación también hay que tratarla con cuidado y no podemos ponerle ni, ni muchísimo peso ni muchísimo impacto. Por lo general, las personas que, que tienen artritis, a menos que su artritis esté completamente en remisión eh, y no tengan ningún daño, deben, usar, deben hacer eh, ejercicios de bajo impacto. Ejercicios en el agua, por ejemplo, eh, son muy beneficiosos para los pacientes con artritis porque ayudan a fortalecer el músculo, ayudan a... Eh, se, en el agua se pueden hacer ejercicios de rango de movimiento que son muy, muy, muy importantes, eh, pero igual se le puede poner peso a esa articulación quitándole ese efecto de gravedad porque en el agua se puede flotar y entonces podemos hacer ejercicios eh, que, que no lastimen esa articulación, que eso es muy importante. Ejercicios en, en una bicicleta, una bicicleta estacionaria en especial, también pueden ser muy, muy eh, beneficiosos, especialmente para las extremidades inferiores. Eh, para el, el, el, la rodilla, pacientes que parecen de rodilla, de espalda baja o eh, de problemas con pies o tobillos. El eh, caminar también puede ser un ejercicio bastante eh, fácil que, que, que, que hay que tener en cuenta que, que sí eh, imparte cierto impacto eh, a las eh, articulaciones de pies, rodillas y caderas, eh, espalda baja también, aunque. aunque Sigue, se sigue considerando un ejercicio de bajo impacto, pero muchos pacientes pueden eh, caminar y lo importante es tratar de hacer cualquier ejercicio que, que vayan a hacer. Lo importante es eh, comenzar una rutina sencilla de poco tiempo, vamos a decir eh, 15 minutos. Eh, y si eso no es posible, 5 o 10 minutos es suficiente. A veces pensamos que, el, que, que una... Que, poco tiempo de ejercicio no es significativo, pero sí lo es. Primero le estamos dando las señales a esos, a esos tejidos eh, para que se vayan acostumbrando, se vayan acondicionando a ejercitarse. Eh, y luego podemos ir aumentando el tiempo y la dificultad o el impacto si, eh, no, si sentimos que el cuerpo lo, lo tolera, lo resiste. ¿verdad? Es, es fácil, por ejemplo, o es recomendable, debo decir, empezar a hacer vamos a decir caminar caminar 10 eh, minutos y eso si si al otro día siente que, que se siente bien eh, puede igual intentarlo y quizás eh, añadir unos minutos más eh, y poco a poco a, ahora por el contrario si camina 10 minutos y siente que al otro día no puede funcionar quizás esos 10 minutos fueron eh, de más o sea, fueron en, en exceso por lo tanto eh, tenemos que bajar la, la, la cantidad o la intensidad, o caminar más lento o caminar menos tiempo. Eh, el, cuando uno habla de ejercicio, hablamos de, de metas a largo plazo, porque toma tiempo en lo que el, el, el, los tejidos se acostumbran al movimiento nuevo, eh, toma tiempo en lo que esos tejidos se van fortaleciendo, y hay que darle tiempo a que, eso, a que ese proceso ocurra. Por lo tanto, no podemos esperar eh, hacer ejercicio, eh, empezar a hacer ejercicios hoy, y sentirnos mucho mejor la semana que viene. Eh, él, por lo regular, toma meses en lo que, es, en lo que vemos la, el beneficio eh, óptimo de una rutina nueva de ejercicio. Eh, también les recomiendo que, que consulten a su médico, consulten a un terapista, un fisioterapeuta, eh, alguien que conozca su condición, eh, si no saben por dónde empezar, ¿verdad? o qué tipo de ejercicios hacer. Eh, para que entonces puedan tener ayuda eh, y una vez más que lo, lo, que les, les, les, lo que les comentaba individualizar, eh, pero teniendo en cuenta que ejercicios podemos hacer hasta sentados sin tener que levantarnos de, de, de la cama o de una silla por lo tanto eh, hay, hay mucha variedad y lo, y lo, y es, y por lo importante es intentar hacer algo ¿verdad? tratar de hacer cualquier tipo de, de movimiento y a ver, creo que tenemos por acá unas preguntas eh, lo primero que veo por acá es un paciente de artritis puede ser negativo a todos estos análisis, sí, ciertamente el, el, el, el diagnóstico de artritis y, y partiendo de la premisa que tenemos alrededor de 100 tipos distintos de artritis, o sea que la artritis siempre damos yo digo un apellido, verdad, hay que caracterizarlo un poquito mejor, pero muchos, eh, a veces buscamos marcadores de inflamación, buscamos anticuerpos en, la, en, la, en las en la sangre, en la serología para definir un tipo de artritis eh, o descartarla. Pero sin embargo el diagnóstico de artritis es un diagnóstico clínico, por lo tanto no hace falta tener eh, un anticuerpo positivo eh, y en ocasiones tampoco nos hace falta tener eh, marcadores de inflamación elevados. O sea que el, el, el, el, el, su médico su clínico, el clínico que lo esté evaluando puede decidir qué tipo de artritis tiene usando eh, bien, más que nada el físico, esa, esa, esa evaluación clínica es lo más importante, pero usamos laboratorios, usamos imágenes como radiografías, por ejemplo, para, para sustentar el diagnóstico o para tratar de definir mejor esa, esa artritis. Creo que tenemos otra pregunta. ¿El colágeno es bueno para las articulaciones? ¿Es recomendable comprarlo? Bueno, el colágeno eh, no, no es un suplemento que hace daño. Tampoco tenemos data eh, científica confiable, reproducible, que nos dice que el colágeno eh, que, se, que se ingiere oral eh, llega a la articulación y crea, para, para lograr un impacto eh, medible, ¿verdad? Eh, que podamos eh, ver que detiene el progreso de la articulación o mejora la inflamación. Eso no lo, no lo, no lo sabemos. Por lo tanto, yo no les podría decir que, que existe esa data o yo no lo he visto, eh, con estudios confiables, eh, aleatorizados, doble ciego, ¿verdad? Que esto es lo que buscamos, que puedan ser reproducibles, que nos diga que el colágeno realmente es lo que es lo que, que puede ayudar a, o a bajar la inflamación o detener la artritis, pero eh, por otro lado, eh, eh, muchos pacientes usan colágeno, suplementos de colágeno, y tampoco es un, un, un suplemento que, que, que hace daño. Nos preguntan también si, um, cuando en toda una generación ha estado presente la artritis, existe alguna manera de que, de que los más jóvenes puedan prevenirla. Eh, interesante pregunta porque el, la, la, la, no tenemos, sabemos que hay unos patrones genéticos que predisponen a la artritis. Sin embargo, no decimos que, es un, que las artritis son. Eh, eh, se pueden heredar porque no se, no se pasan directamente de, de, de, de, de, de padres a hijos, por ejemplo. Eh, pero, eh, y no tenemos necesariamente disponibles esas pruebas genéticas que nos dicen pues, vamos a estar mayormente predispuestos. Y aun cuando uno tiene la genética que predispone a uno a tener artritis, no sabemos si nos va a dar. Lo, lo, lo mejor que podemos hacer para, para prevenir es eh, mantener un buen estilo de vida saludable y me refiero a alimentarnos bien eh, a hacer ejercicios la gente que tiene mejor peso eh, que tiene eh, eh, como, como hablaba al principio con los ejercicios eh, eh, mejor eh, músculos más saludables eh, eh, las estructuras que, que sostienen esa articulación son más saludables tenemos mayor probabilidad de, de quizás retardar eso pero más que nada de compensar eh, en los momentos en que existe artritis. Cuando hablamos de artritis, igual, hay algunos tipos de artritis como la artritis inflamatoria, autoinmune, sistémica, inflamatoria, me refiero a artritis reumatoide, por ejemplo, eh, que son muy difíciles de necesariamente prede, de predecir y de prevenir. Sin embargo, cuando hablamos de, de osteoartritis o artrosis, que es el desgaste que, que es prácticamente inevitable de las articulaciones con el tiempo, mientras menos peso le ponemos a esa articulación, Mientras mayor, eh, mayor eh, eh, fuerza tienen las estructuras que, que, que aguantan esa articulación, que las sostienen, como, el, como los, los músculos, por ejemplo, alrededor de la articulación, podemos entonces eh, evitar el desgaste en cierta forma. Eh, sabemos que, por ejemplo, el sobrepeso es un factor de riesgo eh, importante para el desarrollo de artrosis en la rodillas, eh, especialmente en la mujer, pero, pero igual en hombres y mujeres. O sea, que, que mantener un buen peso es importante para evitar la artritis eh, o la artrosis. En el caso de artritis más inflamatoria, como un problema autoinmune, no sabemos necesariamente cuál es el detonante y puede ser distinto en distintas personas. Sin embargo, también hay estudios interesantes en donde, por ejemplo, la grasa abdominal, eh, eh, en ese tipo de grasa hay eh, mediadores de inflamación que o son mediadores que promueven la inflamación, que, que podrían entonces ser esos detonantes para para un tipo de artritis autoinmune como la artritis reumatoide. También eh, nos preguntan sobre la glucosamina. Eh, la, glucosa, la glucosamina es otro suplemento que se usa mucho, que es muy interesante porque se han hecho muchos estudios con glucosamina. Eh, en algunos se, se ha sugerido que podría retardar el progreso de la degeneración en pacientes con, con artrosis o osteoartritis. Se hicieron unos estudios inicialmente en rodillas que fueron muy interesantes, pero esos estudios no se han podido replicar todo el tiempo. Así que la data de estudios, que, que se han hecho muy buenos estudios con glucosamina, ha sido bastante inconsistente. Por otro lado, hay, hay data bastante consistente del, del efecto de glucosamina, quizás como analgésico, o sea, que puede ayudar a, uno a, a que uno se sienta mejor de su dolor. Por tanto, yo nunca le digo a nadie que no lo intente. Algún, eh, es, es un suplemento que es muy fácil de tomar, un perfil de seguridad muy bueno, así que, que quizás es fácil para, para intentarlo, pero conociendo, entendiendo que no sustituye muchas de las cosas que tenemos o, o lo que ya está aprobado que ayuda, aunque no tenemos realmente nada aprobado que ayude a detener el progreso de la denegación en articulaciones con osteoartritis o, o artrosis, pero eh, igual eh, es algo que, es, que se puede intentar. Entendiendo que la dosis de los suplementos no están necesariamente controladas y a veces no sabemos exactamente cuánto tomar, pero, pero es algo que se puede intentar ciertamente. Eh, vamos acá, eh, tenemos también otra preguntita por acá de, de Kevin, nos pregunta sobre varios atletas, principalmente baloncelistas que padecen de lesiones por sobreuso, ¿cuál sería el riesgo que esto puede causar? Eh, ¿Y qué recomienda en este caso? Esa, esa pregunta es muy interesante también porque cuando hablamos de osteoartritis o artrosis, eh, una de las, de, las, de las causas que, que, que sí, y, y me, me encanta esa pregunta porque se me olvidó comentar eso anteriormente, La, lo otro que puede acelerar el proceso de degeneración de estas articulaciones es trauma. Por lo tanto, algunos atletas profesionales, baloncelistas y otros atletas profesionales, tienden a desarrollar osteoartritis o artrosis de muchas articulaciones especialmente el de, dependiendo del deporte que, que hagan de forma mucho más rápida mucho más precipitada es lo que hace que, que los atletas se tengan que muchas veces retirar eh, eh, relativamente jóvenes de, de ese tipo de, de su carrera porque el, el, el, la cantidad de estrés que le ponen las articulaciones es mucho por lo tanto eso siempre hay que tener considerarlo el ir el, eh, en regla general un, un Cualquiera que esté practicando algún tipo de deporte, ¿verdad? De forma eh, repetitiva. En el área profesional es difícil porque el problema es que a veces no se le da, eh, un atleta profesional a veces no le da el tiempo suficiente a una articulación para mejorarse después de una, de un insulto de trauma antes de volver a usarla no, de nuevo. Y todo eso es importante, darle, como, como hablaba al principio, Darles una articulación inflamada debe tener descanso. A veces un atleta profesional no tiene el tiempo de, no tiene el tiempo para descansarla, pero idealmente eh, después de trauma se debe descansar. Pero ciertamente sí, el, el, la, la el osteoartritis o la artrosis postraumática eh, es un fenómeno eh, eh, que, que conocemos ¿verdad? bien. Por lo tanto, atletas que tienen muchas eh, mucho trauma repetitivo en articulación están más expuestos a tener... Eh, el desgaste en esa articulación específica y eso, eso, eso es importante que lo, que lo recuerden y es la base también para cuando tenemos cuando, por la cual les recomendamos a los pacientes con artritis ejercicios de, de bajo impacto eh, Marco por acá nos pregunta tengo dolores muy fuertes, un médico me dice que tengo artrosis pero otro me dice que es fibromialgia, cómo saber eh, también es muy importante hablar de esto la, la, la, la artrosis se debe ver eh, o, o usualmente se ve en una imagen, en una radiografía, en un, eh, un CT, un, una resonancia magnética. Eh, clínicamente es difícil a veces saber. El dolor eh, de la artrosis usualmente en, eh, empeora al final del día. Eh, puede que haya rigidez matutina, esa, esa rigidez que, no siente, que se siente en la mañana, que no debería sobrepasar los 15, 30 minutos. Eh, y luego mejora con el en el día, eh, empeora al final del día o en la noche, eh, mejora con el descanso, eh, empeora con, con, con cuando se le pone mucho eh, peso o estrés a esa articulación. Por ejemplo, las rodillas, si uno está de pie mucho tiempo, la artrosis pues, va a molestar cuando uno está de pie mucho tiempo y va a mejorar cuando uno esté en, en, en descanso. Eh, sin embargo, eh, la, la... Sin embargo, el, el y ahí me, me acabo de perder un poquito porque me están preguntando otra cosa por otro lado, pero el, el, lo, lo importante de, de, de, la, de, la, de, la, de la de la artrosis es y cuando la, la, la distinguimos de fibromialgia es el hecho de que de que la fibromial es un dolor muscular que es generalizado, que usualmente está, eh, persiste básicamente eh, todo el tiempo, o sea, que no necesariamente tiene ese patrón que les mencionaba de mejorar con el descanso, de, de, de, de empeorar al final del día. Y lo otro importante es que los pacientes que tienen eh, fibromialgia, eh, tienen, eh, no deberían tener artritis o pueden tener artritis, pero el dolor de artritis hay que separarlo, ¿verdad? La fibromialgia es un dolor mus muscular donde no hay cambios en la articulación, donde no hay ese patrón de de, rey de en la mañana y demás, eh, porque es un dolor generalizado, crónico por definición. Fibromialgia es un dolor, es una enfermedad de dolor generalizado, crónico, y tenemos que excluir cosas como artritis para poder eh, hacer el diagnóstico de, de fibromialgia. Ok, otra preguntita. Eh, Mi abuela tiene artritis eh, y artrosis, eh, ¿y qué recomiendo para evitar los dolores que tiene a diario? Y igual lo, lo, lo importante cuando hablamos de artritis es definirla, ¿verdad? Porque no siempre eh, eh, se tratan las artritis de la misma forma. Eh, Permítame un momentito, que tengo que entregar algo. Ok, estoy de vuelta, me disculpan, pero estas cosas live pasa algo siempre. Eh, decía que la, la, la, la, las artritis, el tratamiento se. se, se lo, lo delineamos, lo planeamos de, de acuerdo a lo que esté ocurriendo. Si es artrosis nada más, analgésicos, especialmente si es una persona de avanzada edad, un analgésico como, como acetaminofén, eh, paracetamol, eh, es lo que usualmente eh, comenzamos a usar. En algunas ocasiones, antiinflamatorios, los antiinflamatorios no esteroidales. Eh, hay que tener mucho cuidado con ellos por, por, por, eh, que por su metabolismo del riñón, pueden aumentar la presión, se puede retener líquido personas que tienen problemas de corazón, hay que tener cuidado. Pero existen también preparaciones tópicas, o sea, en crema. Eh, y, y para una articulación de una artrosis, por ejemplo, una rodilla o una mano, se puede usar es, eh, una preparación tópica, o sea, se puede aplicar la, la crema, el gel, eh, dos, tres veces al día y eso también puede ser eh, beneficioso. Yo creo que es la forma inicial para, para empezar eso, eh, para empezar el tratamiento y luego uno puede eh, progresar a otras cosas. Incluyendo, como hablábamos, eh, ejercicio y demás, porque el ejercicio, el, el, el, el mover la articulación, aunque sea ejercicio leve y de bajo impacto y, y ¿verdad? muy lentamente, también es muy muy muy beneficioso. Eh, nos preguntan por acá, ¿cuáles son los primeros síntomas de la artritis y cuándo se debe ir al reumatólogo? El, la, la, básicamente, la artritis lo que va a dar es dolor, ¿verdad? Dolor, esa rides matutina que les comentaba, eh, que, que, que puede estar presente muchas veces, eh, y está presente muchas, muchas veces. Eh, este dolor que, que es constante, es algo que debe alertar a uno que necesita ayuda, eh, y, y en especial si hay eh, inflamación o hinchazón eh, de esa articulación. Cuando una articulación está hinchada y no ha habido trauma, mira, hay nada que lo explique, hay que buscar ayuda, es una, una, un buen momento para ir al reumatólogo. Igual si lo que hay es dolor eh, y rigidez, eh, entonces, eh, y no es algo que incapacite a uno, uno puede empezar eh, con, con, eh, a ir a su médico primario para que haga una, una evaluación de discernimiento, ¿verdad? Y entonces eh, haga el referido al reumatólogo si, si, no, si es algo más que una artrosis. Y acá nos pregunta Sidmaris sobre ejercicios. La persona con artritis eh, que aún no tiene deformaciones y puede levantar pesas, ¿es recomendable sí, ciertamente, ciertamente. Ah, eh, el, el, el, como les decía, el ejercicio hay que individualizarlo y el, el si la articulación no tiene daño estructural y la persona puede hacerlo, puede hacer lo que lo que quiera. Yo les cuento que tengo pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, que puede ser una artritis que destruye la articulación y que puede causar mucha incapacidad. Pero los pacientes, mis pacientes eh, con, con, con artritis reumatoide que, tienen, eh, que han, tenido la, la, la, han tenido tratamiento efectivo, o sea, que ha puesto su artritis en remisión, hacen cosas que jamás uno pensaría que un paciente con artritis puede hacer. Eh, desde hacer carreras de maratones desde hacer eh, carreras con obstáculos desde hacer todo tipo de deportes, todo tipo de ejercicios por eso les decía que hay que individualizarlo no todo el mundo va a poder hacer eso pero una persona joven que está en buena condición de salud que su artritis está en completamente remisión y que no tiene deformidad y su artritis no está activa puede hacer eh, cualquier tipo de ejercicio y acá eh, eh, la pregunta, nos pregunta Ayesha, muy interesante, ¿por qué las mujeres son más propensas a la artritis? La, la realidad es que no sabemos, no sabemos por qué, pero en la gran mayoría de las artritis, la, las mujeres tienen, están más propensas, hay mayor, mayor eh, incidencia de artritis en mujeres que en hombres. Eso ocurre para artritis reumatoide, para artritis, para muchas de las artritis, sin embargo, no para todas. En, artritis, en algunas artritis como artritis psoriásica por ejemplo, artritis que está relacionada a psoriasis, es más o menos igual de hombres a mujeres en, el, en artritis, eh, en las espondrialtropatías como la artritis eh, espondriotis anquilosante, el hombre está mayor, eh, eh, hay mayor incidencia en hombres que en mujeres, sin embargo, el, en, en artritis reumatoide, en lupus en otras condiciones, sí hay mayor incidencia en la mujer, pero no sabemos exactamente por qué. Eh, Marisol nos dice que eh, padece artritis reumatoide y, y pregunta sobre alimentos y eso esa pregunta es importante y les tengo que, que, que adelantar desafortunadamente que ya vamos a ir cerrando este, este segmento porque ya no me queda mucho tiempo pero sí les digo que vamos a seguir hablando eh, de todas estas cosas en, en el futuro, todas las semanas vamos a hacer un live para, para poder seguir hablando sobre artritis así que síganos que vamos a, a continuar eh, hablando sobre muchas cosas, especialmente lo que a ustedes les interese. Cuando hablamos de alimentación, la alimentación para mí va, va muy, muy, muy ligada a la, al, al ejercicio, se complementa muy bien, eh, porque lo que tratamos es de tener nuestro cuerpo en, en el mejor eh, estado posible. El, hay cosas que se han visto que, que son proinflamatorias, que, que pueden afectar la el, el, el artritis y la inflamación en general. Eh, eh, al, las carnes rojas eh, las azúcares eh, por lo tanto son cosas que uno debe no necesariamente dejar de consumir por completo sino limitar por otro lado eh, los eh, ácidos grasos omega 3 eh, eh, lo que está en el eh, por ejemplo en salmón en pescado eh, eh, son beneficiosos eh, los eh, muchas de, las, de los compuestos que tienen las frutas y vegetales eh, por eso eh, hay muchos eh, compuestos que tienen lo, las blueberries, los arándanos, la piña, hay eh, muchas de las frutas que, que ayudan a que uno se sienta mejor, eh, cosas como el cúrcuma, el turmeric, que también se ha encontrado que tiene un componente importante para como antiinflamatorio, el jengibre, eh, es como regla general, eh, yo les diría que no, no todos que por eso las, las artritis son, son difíciles porque eh, muchas de las artritis autoinmunes o inflamatorias están conectadas ligadas a, a, o, o, o el precursor es nuestro, tenemos una predisposición genética, verdad hablábamos de eso anteriormente, eh, y usando, entendiendo ese concepto que todos tenemos un perfil genético distinto y que somos distintos, eh, tenemos que entender que cuando hablamos de muchas cosas, que es lo que pasa con los medicamentos también, a eh, no todos no, no, le, le funciona el mismo medicamento, lo mismo pasa con la, con la dieta y la alimentación. No todo el mundo tolera lo mismo y a todo el mundo le afecta lo mismo. Sin embargo, hay cosas que, que sí se han visto, como les decía, carnes rojas, azúcares en exceso, el lácteo que a alguna gente les puede afectar. Yo lo que les recomiendo es que, que a pesar de quizás tratar de incorporar más frutas, vegetales, jengibre, cúrcuma en su dieta, eh, traten de estar muy, muy, muy atentos a lo, lo que les hace sentir mejor o lo que les hace sentir peor. Y a veces hacer un diario eh, de lo que uno está eh, ingiriendo cada día ayuda y, y mucha gente logra entonces con él identificar. Cada vez que como X o Y cosas, eh, no me siento bien al otro día, tengo más rigidez o tengo más dolor. Y ahí uno va ajustando su dieta a lo que es muy importante en, uh, estar muy, muy, muy consciente de lo que tu cuerpo te dice. Eh, y eso es, esa, esa regla para mí es muy básica. Eh, cuando, hablamos con, cuando tratamos de, de, de planear de una rutina de ejercicios o una rutina de, de, de dieta, ¿verdad? Alimentación, porque lo que tratamos es de, de, de hacer que nuestro cuerpo se sienta mejor. Por lo tanto, tenemos que estar muy conscientes en el momento cuando estamos haciendo algo, cómo nos sentimos o como nos sentimos después de comer X o Y cosas. Y eso nos va a ayudar a hacer una dieta eh, más saludable, pero por lo general, menos azúcar, menos cosas procesadas, eh, menos alimentos procesados eh, y más frutas, vegetales, eh, es lo que hace que, que usualmente el, el nivel de inflamación baje eh, y la gente se, se sienta eh, mejor. Eh, y ya con esto vamos a, a, a cerrar por hoy. Eh, eh, nos pueden seguir enviando sus preguntas a través de, de, la, de, la, de las redes. Las vamos a ir tratando de, de, de agrupar para seguir haciendo lives, para eh, seguir contestando sus preguntas, porque lo que queremos es eh, ciertamente llevarles un poquito más de información, educación, para que todo el mundo pueda eh, vivir una, una vida eh, más saludable, mejor calidad de vida, lo que todos queremos, ¿verdad? Así que les agradezco a todos que estén... Eh, Conectados eh, y, y, y les exhorto a que se sigan conectando eh, con nosotros en la, en la página de RTT y Reumatología. Buen día a todos. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com